La dualidad es una ilusión. El amor y el odio son lo mismo. La vida y la muerte son lo mismo. La nada y el todo son lo mismo. Lo único que cambia es la escala, la graduación. El frío y el calor se perciben desde el mismo termómetro. A mayor grado de frío, Menor grado de calor, a mayor grado de frialdad, menor grado de calidez, a mayor grado de amor, menor grado de miedo. Es por eso que nacemos y morimos cada día, que miles de albas surgen de la noche, que un silencio puede elevarse más alto que un grito que una sola gota derrame todo el contenido de un vaso. Que la muerte de hoy sea el nacimiento de mañana. Cuánta tristeza puede rezumar de una risa y cuánta alegría evaporada en una sola lágrima. Cuántas veces morimos y nacemos en una sola vida. La arena del desierto es la misma que hay en el fondo abisal del océano. Lo que llamamos día no es más que el resplandor de una gran estrella sobre nuestro mundo, en la eterna noche cósmica del universo. El todo es inmanente en cada una de sus partes. Cuando todo termina, un nuevo todo no ha hecho más que comenzar. De mi segundo librijo Susurros de la Tierra, buenas tardes, buenos días a todas, a todos, desde aquí, desde este pueblito de montaña de España, os habla Daluz Márquez y todo el equipo de este milagro que estamos haciendo posible entre todas. Escuela, hijas de la Tierra, quiero dar las gracias a todas las hermanas que están ahí, con todo su amor, con toda su entrega, con todo su servicio y con toda su luz. Y siento que esto está siendo una medicina mucho más grande que lo que podríamos ni siquiera Imaginar, está yendo más allá de la misma sanación. Somos puentes, a su vez, de la sanación del mundo. Y me escriben muchas hermanas, hermanos, nos están escribiendo gracias, contándonos que estáis durmiendo mejor por las noches. Después de estar este ratito aquí, que os sentís con más paz en el alma, en el corazón, que luego se vive de una forma más liviana. Y gracias a todas y cada una de las mujeres guardianas de la tierra, abuelas medicina, que se prestan aquí con todo su saber, su maestría, su amor, su experiencia de vida. Gracias por ofrecernos a todas y a todos este espacio de amor tejiendo redes de luz. Desde aquí, un día más nos encontramos en este sueño llamado vida desde todas partes del mundo, ahí os estoy leyendo, desde Honduras, desde Argentina, ahí estáis, Pilar, dices, profundamente sanador estar conectadas a tantas almas bellas, así es, así es, es, desde aquí estáis, desde todas partes, entre ríos, Argentina, Tenerife, España, estáis desde Valencia, desde Barcelona, Tijuana, también México, desde Florida estamos tejiendo redes de luz, todas y todas en Chile, Barcelona, Italia, Ecuador, Madrid, Argentina. Qué unidad, qué maravilla. Gracias, gracias. Hoy comenzamos desde este nuevo comienzo. Con unas almas maravillosas que vienen a traernos su medicina, su experiencia de vida, su gran experiencia de vida, su corazón. Como dice esa gran frase, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Así es. Y así comenzamos tejiendo hilos de palabra a palabra, de poema a poema, de verso a verso y de estrofa a estrofa, con una maravillosísima escritora, alma sensible, que hoy nos acompaña desde aquí, desde España. Te voy a buscar, Elena que tienes que estar por aquí, tienes que estar por aquí, estoy, hermana estoy por ahí. hermosa. ¡Ahí Hola. te veo! ¡Ahí te veo! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, Elena linda! Hola, Elena Ana. García Quevedo, hermana hermosa. Voy a presentarte porque realmente es tan hermoso que, que sepan todas las hermanas y hermanos. El alma tuya. Elena García Quevedo es escritora, autora de los libros el viaje de las mujeres, la tejedora de vidas, cuentos para sanar el alma femenina, la voz de los sabios, voces sabias o luz, la niña chamán. Maravilloso. Ha buscado y encontrado en distintas culturas claves que han hecho desarrollar en mujeres todo su potencial y también rescatar sus sociedades en tiempos de crisis o transformación completa. Tras trabajar como corresponsal en Oriente Próximo y conocer los demoledores efectos del patriarcado en ella, como mujer en el entorno y en la sociedad en general, comenzó una serie de viajes en busca de herramientas ancestrales, mitología femenina silenciada durante miles de años y sociedades no patriarcales, y lo encontró. Elena, su ponencia de hoy, lo ha llamado mujer y femenino plural, tejedoras del nuevo mundo, experiencias y herramientas ancestrales para transitar el cambio. Qué maravilla absoluta, Elena, tenerte aquí. Con nosotras y nosotros también nos has facilitado un montón de enlaces que ahora los haré pasar por el WhatsApp como archivo para que todas y todos nos lo podamos descargar y lo podamos disfrutar. Adelante, hermana, todo tuyo, el bastón de la palabra. Muchísimas gracias, Ada. Qué maravilla tenerte aquí, qué maravilla que estés tejiendo hilos. Como te decía el otro día, en el segundo día del confinamiento, yo me puse a meditar y vi hilos, hilos que salían de mi corazón, y hilos que se entretejían con miles y miles de corazones. Y entonces eh, cambié mi forma de ver, ¿no? Eh, del hastío, de la impotencia, eh, nació eh, otra semilla, nació la semilla de la esperanza. Y de mmm, la certeza de que esto también, esto que estamos viviendo, es un milagro en femenino también, ¿no? O sea, que, que es un tiempo para tejer. Por eso cuando, cuando me has invitado era obvio <risa> que tenía que estar aquí con vosotras compartiendo. Y que es un tiempo para tejernos. Voy a pedir a... A las personas que estemos aquí, a las hermanas, hermanos, tejedoras, tejedores, que nos vayamos primero al corazón, ¿sí? Y que vayamos golpeándonos un poquito y respirando para conectar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Hola? Estamos, Elena, estamos, hermana. Estamos. Te escuchamos Bien. perfecto. Pues vamos a ir conectándonos porque están pasando muchas cosas y nos están pasando muchas cosas, ¿sí? eh, Estamos en un tiempo de alquimia eh, y estamos en un tiempo de metamorfosis. Sabéis que hay una memoria personal, que hay una memoria de familia, que hay una memoria de pueblo, que hay una memoria de clan, que hay una memoria de país y que hay hasta una memoria de especie. Y hay una memoria de la Tierra. Todas estas habitan en mí y todas habitan en todas y en todos nosotros. Eh, por eso, las personas que probablemente estemos compartiendo este tiempo, eh, somos luz. ¿no? Y estamos compartiendo este tiempo porque hemos llegado hasta aquí eh, con una forma de entender el mundo y con un propósito de entenderlo. Eh, dicen las abuelas y los abuelos a los que he conocido que lo importante es el propósito, ¿Sí? que, que esto es como como hacer un viaje, el viaje de la vida es como hacer un viaje. Eh, cuando tenemos el propósito, tenemos la dirección, puede que tardemos más o menos, pero llegamos. Eh, sin embargo, eh, bueno, este tiempo en el que estamos, este tiempo crisáliga, este tiempo metamorfosis, este tiempo en el que eh, los noticieros nos están contando. Eh, otra parte de la realidad, otra parte de dolor de la realidad. Eh, eh, es un tiempo en el que hemos de coger todas nuestras herramientas. Eh, como sabéis, como ha dicho Ada, eh, durante tiempo he estado buscando las herramientas ancestrales o las he ido encontrando. Las herramientas ancestrales que las abuelas enseñaban a las niñas eh, en el tiempo con su primera menstruación eh, para que quedaran impresas, especialmente con la primera menstruación, a veces antes, también después, para que quedaran bien impresas en su memoria y para que sirvieran durante toda la vida. Al pensar en esta ponencia, me he acordado de una historia pequeñita que muchas conoceréis, que es la historia de las mujeres Lakota. Sabéis que cuando se invadió, invadieron, ¿no? eh, empezaron a conquistar el oeste, eh, muchos pueblos indígenas no hace tanto tiempo tuvieron que marchar, que dejar su tierra de origen eh, con el significado que tiene la madre tierra, la Pachamama, para eh, las culturas ancestrales, que es la memoria, que es la gran madre, que es la que nutre, que en cada apu está parte de su historia, parte de su futuro, están los espíritus de los apus. Cuando en, en cada río están parte de ellos mismos, de nosotros mismos. Cuando eh, el pueblo Lakota tuvo que marchar eh, y dejar sus valles y dejar sus ríos y dejar su tierra fértil y se encontró en el desierto, eh, no había esperanza. Y lo que ocurrió fue que apareció una mujer que procedía de otro lugar, que era la mujer Búfalo Blanco. Y lo que hizo la mujer búfalo blanco fue enseñar a recordar a las mujeres sus herramientas de fortaleza. Empezó a enseñarles y a recordarles eh, sus ritos. Empezó a enseñarles y a recordarles la forma de ser luz para todos y todas las demás. Y así el pueblo Lakota es hoy en día. Como sabéis, uno de los pueblos que conservan el saber ancestral. Es uno de los pueblos que nutren a las mujeres que se rompen, a las mujeres que rompen sus hilos del alma, a las mujeres y a los hombres cuyos corazones se congelan o se han congelado hasta ahora en la gran ciudad. Al pensar en esta ponencia recordé esta historia porque yo sé, siento desde el los primeros días que, que, bueno, que, este, que este tiempo que vivimos, que este tiempo eh, es un tiempo de alquimia, es un tiempo de tránsito, es un tiempo en el que casi nada va a ser como fue. Y es un tiempo en el que en todos los niveles, eh, las personas que hemos aprendido, que hemos descubierto, que hemos recordado las herramientas de fuerza, eh, de poder, somos las personas que ahora tenemos que primero cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro entorno y después dar, es un tiempo para dar, es un tiempo para nutrir. ¿Y por qué? Pues porque al igual que las mujeres Lakota eh, fueron el despertar de su pueblo, Hoy nosotras somos el despertar de nuestro pueblo. Yo sé lo intuyo que la mayor parte de las mujeres que estáis aquí, que conocéis a Ada, eh, de todo el mundo, habéis transitado por el camino del aprendizaje y de la búsqueda, como he transitado yo. Eh, pero nosotras somos únicas. Somos especiales en cuanto a que hemos hecho el camino antes. Y todas nosotras, todos nosotros, sabemos que en ese tránsito llevamos décadas escuchando hablar del despertar femenino. Llevamos décadas escuchando hablar del tiempo de la mujer. Llevamos tiempo eh, y décadas algunas eh, danzando, ¿no? Por ese recuperar, por ese estar en nuestro centro, por ese estar en nuestro cuerpo. Por, ese, por esa fortaleza. Eh, lo que no sabíamos es que mmm, todo eso, todos esos rezos que estábamos haciendo, todos esos saberes que estábamos insertando en nuestra vida, todos esos hábitos nuevos, todos esos ritos, todo ese, toda esa unión a la Pachamama, todo, todo ese despertar. Eh, era, tenía un tiempo exacto, ¿no? una fecha exacta en la que ser compartido. Estoy viviendo estos días y me gustaría transmitiroslo también como el tiempo de cristalidad. Eh, y esta es la segunda historia que quiero compartiros. Porque he venido aquí para compartiros algunas historias. Las historias sabéis que se quedan y luego se cuentan. Y me encantaría que las contaseis. Eh, sabéis que hay otra zona en Estados Unidos que celebran una fiesta. Habéis leído esta historia muchas veces y probablemente alguna de vosotros habéis estado allí. Y la fiesta es la de la mujer mariposa. sí, Es la de la mariposa monarca. Y es una fiesta en la que... Toda la gente se reúne en torno a la gran dama, a la gran mujer mariposa que danza, es la, don, es la doncella, es la doncella que danza, bella ella en el centro de un gran círculo. Y esta mujer bella está llena de arrugas, esta mujer bella está llena de pliegues de tanto parir y parirse a sí misma, esta mujer bella representa el cambio. Esta mujer bella representa la mariposa que todas somos y la belleza que nos da el haber experimentado la vida o el estar empezando a experimentarla desde esta forma de usar cada tiempo de crisis como un tiempo de fortaleza. Cada momento de duelo como un momento de sabiduría, cada momento de dolor, como un momento para crecer, para estar ahí, para vivirlo, para transformarse y para transformar. Como os contaba Ada al principio, eh, durante años he estado viajando y he estado explorando y he estado entrevistando a muchas mujeres y a algunos hombres de muchas partes del mundo, eh, pero también he visitado yacimientos arqueológicos, mitos ancestrales que se han olvidado y que a veces vienen, el primer mito, por ejemplo, viene de hace 5.000 años. Eh, y se, se encuentra, se encontró, algunas lo conocéis, algunos lo conocéis, en, en el desierto, en el desierto de, del actual Irak, escrito en cuneiforme, en unas tablillas y es el mito de Inana. Eh, y en todos los mitos en todos los mitos de mujeres en todos los mitos de diosas hay unos ciertos hilos ciertas coincidencias que se repiten en la memoria de las ancianas en la, me en la memoria de las abuelas sabias y esos son las herramientas que suelen dar las mujeres, que suelen dar las abuelas a las niñas en las culturas eh, no patriarcales. Son las culturas que originalmente, que hace no tanto tiempo, que hace no tanto como aquí, eh, la memoria se transmitía de ancianas sabias a niñas en esa primera menstruación. Lo primero, y esto quisiera compartirlo. Estoy en el cierro, entonces no he podido traer los instrumentos para que lo veáis, pero seguro que lo tenéis en vuestra memoria. Lo primero, lo primero, lo primero es el amor, que se representa con una rosa. Quien ha viajado a Magdala, alguna de vosotros habrá viajado a Magdala. Magdala está muy cerca de Jerusalén, está en Israel, muy cerca de Nazaret. Veréis que todo allí en Magdala, en el lugar donde vivió María Magdalena, está lleno de rosas. Incluso los baños de los restaurantes tienen la rosa. La representación del corazón, la representación del chakra corazón y la representación también de lo femenino. Sabéis que el día que se celebraba la fiesta de Afrodita, la diosa de la belleza, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se llenaba todo de rosas para representar lo femenino. ¿Y por qué lo femenino? Porque es. lo femenino va más allá de hombres y de mujeres. Primero pasa por las mujeres, por nuestro despertar. Porque ha sido así, porque nosotras somos muy fuertes y estamos conectadas a la Tierra. Y tenemos la fuerza ahora para... Arrastrar a nuestros compañeros para eh, arrastrar a nuestras sociedades que están o han estado en el patriarcado desde el corazón. Eh, el, esa primera rosa que se enseña, esa primera flor de loto también. ¿no? La flor de loto viene desde la ciénaga muchas veces y todos los días crece, crece hacia la luz y por la noche vuelve a dormir. Eso es la fortaleza. Ahí está la base en nuestro corazón. Todas y todos lo sabemos, pero eh, bajo el patriarcado, el corazón, el amor, sea original, se ha olvidado, se ha tergiversado. Recuerdo en algunos de mis trabajos, yo soy guionista, soy periodista, eh, y además de escribir sobre sabios y sabias, sobre mujeres, eh, escribo guiones. En uno de mis trabajos, eh, la persona con la que estaba trabajando, cuando le hablé del corazón, cuando le hablé de que todo está en el amor y que el eje de la historia que yo necesitaba, quería contar, era el amor, el amor que todo lo sana, el amor que todo lo cura, el gran amor. Él y un grandísimo equipo, y me duele, me está, me duele aquí, y un grandísimo equipo de grandes artistas me dijo, no, el amor, no, está pasado de moda. El corazón, no, no, no, no, no queremos contar una historia que se centre en el amor. Y yo dije, Dios... Si sí, esa es la historia, si sí, desde ahí se cuenta nuestra historia, todas las grandes historias. Y entonces me di cuenta eh, que había una gran tragedia, que estábamos viviendo en un mundo con una grandísima tragedia, porque el amor, la palabra amor, se, abrí, se había para la gran sociedad tergiversado. Y entonces yo dije, bueno, pero es que el amor, el amor de verdad. El amor de verdad es el de la Madre Tierra, es el Munay de los andinos, es el gran Munay, el amor incondicional. El amor incondicional primero hacia mí misma, primero hacia lo que soy, primero hacia sacar siempre lo mejor de mí misma. Eh, y desde ahí, y solo desde ahí, puedo estar en amor hacia todo. Puedo desde ahí eh, saber lo que es el amor de la tierra. Que empieza con algo muy pequeño, con sentir, con sentir ese aire, con sentir ese agua, con sentir la bendición de cada día, con darme las gracias por estar viva, y por ser cada día más bella, más persona, más alegre. Eh, y que desde mí, desde ese primer amanecer, eh, se extiende a todo lo que hago, a todo lo que hago por mí, por los demás, a todo lo que hago por mi entorno, por la sociedad. Pero eso después, en tiempo de crisálida, que es el tiempo en el que estamos ahora, en el que nos estamos pariendo a nosotras, a nosotros y en el que estamos pariendo a nuestra sociedad, a nuestra no, nueva sociedad, a nuestro nuevo mundo, porque difícilmente el mundo que hemos conocido va a ser el mundo que tengamos cuando salgamos del encierro eh, porque ahí está nuestro propósito eh, nuestra voluntad creo creo que me estoy bloqueando y que me estoy rascando la Buena, nariz. hermana bebe bebe un poquito de agüita fresca no, agüita creo, rica creo que tiene creo que tiene un sentido este bloqueo no ayer Mantenía esta conversación con otra persona de, con la que trabajo también, trabajaré, de los medios, ¿no? Eh, y esta persona me decía, no, eres muy idealista, es imposible, todo va a volver a ser lo mismo, todo, todo va a volver a ser consumo, toda la relación con la Tierra entre nosotros va a ser consumo. Eh, y yo decía, no, no, porque yo sé que nuestra mente es muy sensible, nuestra mente es como... La mente de un niño. Y las herramientas que tenemos ahora son las herramientas del amor, las únicas. Con el encierro, eh, todos estamos yendo a lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Pues ir al corazón, ir al amor. ¿Vamos a lo femenino o no vamos a lo femenino? Esta es la gracia. Estamos, en, estamos disfrutándolo, estamos aprovechándolo, estamos en nuestro centro o... No estamos, va a ser muy difícil transitarlo. Bueno, eh, las herramientas de las abuelas sabias, las herramientas de los eh, templos que están en la mayor parte de los templos, las herramientas que se enseñan para atravesar los tiempos de crisis, eh, para las mujeres, todas lo sabéis. Es, la segunda es la luna, el cambio. Yo me cambio, yo me cambio y cambio. Eh, y al cambiar... Cambio el mundo. Y esto es clave. Sé que la mayor parte de las personas que estáis ahí eh, lo sabéis, pero es tiempo de expandirlo cuando lo sintáis. La luna nos enseña el cambio y este tiempo nos enseña el cambio absoluto. ¿Sí? Este tiempo, estos días, pueden ser 15 días, pueden ser un mes, pueden ser dos meses, pueden ser tres. Es tiempo para darnos permiso para cambiar. Para hacer esa homeostasis que dice Antonio Damasio, ¿no? la homeostasis es cuando es algo que se produce internamente, es algo que ocurre con nuestras neuronas y lo que ocurre es eh, que naturalmente se tiende a estar en equilibrio entre la emoción, el pensamiento y el cuerpo, homeostasis, pero para eso nos tenemos que permitir cambiar. Nos tenemos que permitir hacer el proceso. Entonces os invito a que en estos días eh, nos preguntemos, nos escribamos a nosotras mismas, ¿qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a utilizar este tiempo? Y sobre todo, ¿quién quiero ser? ¿Cuál es mi propósito para después de que ocurra esto? ¿Cuál es mi propósito para mi sociedad? Otra de las grandes herramientas es... La semilla. Somos mujeres semilla. Sí, somos mujeres semilla. Eh, y la semilla nos enseña la gran herramienta que han tenido las mujeres a lo largo de los siglos. Y es el arte de nutrirme nutriendo. Esto, el arte de nutrirse, es importantísimo, es clave. Para transitar estos días. Podéis ver eh, en, en los links que os ponga Adam eh, lugares donde buscar, pero es tiempo de nutrirse, es tiempo de, de nutrir cuerpo, mente y espíritu y las abuelas. Y sí, hermana, el... he compartido ya esos links los pueden los pueden ya descargar, ya los he compartido en el chat y los pueden Super ya bien. descargar Super las hermanas y hermanos ahí en el en el chat grupal de la sala. Muy bien. Pues yo creo que se me está acabando el tiempo, ¿sí? No, hermana, Así... no existe el tiempo. No existe el tiempo. Tú siéntete en casa, siéntete bien. en casa. Estamos todos muy felices de tenerte aquí. Muy bien, bonita. Mira, en el yo me nutro hay determinados alimentos que realmente nos sirven en estos días. Entiendo que la mayor parte de las personas que están ahí los conocen, eh, pero por si acaso, sí, bueno, sabéis que los alimentos alcalinos son importantísimos eh, para estar bien, para estar en equilibrio, que entre el yin y el yang es mejor los alimentos neutros, por ejemplo, el arroz, el arroz integral, ecológico... Eh, que las vitaminas son clave y que sobre todo el sol, hay que buscar el sol, si no lo podemos encontrar fuera, podemos encontrarlo dentro de nosotros y dentro de nosotras, sí a través de las meditaciones. Eh, yo me nutro y nutro, solo desde ahí, solo cuando me estoy nutriendo en cada momento de mi vida, sobre todo en el momento del cambio, puedo nutrir a los demás. Las mujeres a lo largo de la historia muchas veces se han olvidado de ellas mismas. Las mujeres, las madres, eh, se han exigido eh, dar más de lo que se daban, eh, especialmente a través del patriarcado, ¿no? donde se ha dado solo durante muchos años una imagen de mujer. Cuando eh, en otras culturas, en otros mitos, eh, la diversidad del ser femenino, eh, impregnaba las enseñanzas. Eh, una mujer, un hombre, tiene que alimentar su femenino, porque desde ese femenino, que es desde el corazón, desde la emoción, desde el escucharse, desde el escucharnos, desde el a veces dejarnos tiempo para llorar, también es bueno llorar, eh, para reír, para observar el miedo. También está ahí, hay que, hay que afrontarlo para que pase, para transformarlo en un chiste, para darnos cuenta que dentro de mí todo es perfecto. Tenemos que nutrirnos y nutrirnos en fortaleza. Y luego, bueno, sé que la mayoría de vosotras y de vosotros tenéis clarísimo lo que es el tejido. Por eso esto se llama hilos. Eh, por eso nos estamos tejiendo a través del mundo con nuestros hilos de luz. Eh, pero vosotras sabéis que hay en culturas como la cultura ruaca, los huayús. Eh, mi propia cultura, mi abuela, gran tejedora, eh, enseñan a las niñas a tejer. A tejer, se van tejiendo. Desde los tres años, dos años, les entregan las herramientas para tejer. ¿Por qué? Porque cuando una teje, se está tejiendo la mente y está aprendiendo a tejer su propia vida. Bajo el patriarcado, lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido a la mayoría, eh, lo que nos ocurrió hasta que nos dimos cuenta, eh, fue que dejamos estas herramientas ancestrales y nos pusimos solo al servicio de las exigencias del patriarcado. Eh, ahora se trata de unir. Eh, en las culturas ancestrales, eh, las mujeres wayú, por ejemplo, eh, que se encierran en el tiempo de la menstruación con sus nietas, con sus futuras mujeres. Eh, antes de eso, les han enseñado a tejer perfectamente. A cada tejido, repetirlo una y mil veces, hasta hacerlo perfecto. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de enseñar a la mente a tejerse por dentro. ¿Y qué es esto de tejerse por dentro? Bueno, estamos en un tiempo sagrado. Este tiempo de encierro es un tiempo sagrado. ¿Por qué lo es? Sabemos por la neurociencia que tardamos 21 días en cambiar, en cambiar nuestra mente. Sabemos por la neurociencia y por la experiencia de la vida que el cambio es posible. Sé que la mayor parte de las personas que están escuchando ahora eh, lo han hecho, pero también sé que la mayor parte de las personas que están ahora encerradas en sus casas y que son nuestras familias, para las que somos luz, para las que somos guías, eh, no les consta esto. Y de hecho hay muchos refranes, ¿no? Recuerdo uno ahora que me llevo la mano a la cabeza, eh, por, porque está la mente ahora. Eh, es, me decía un amigo siempre, el que nace con una condición muere con ella. No, no es cierto. Este tiempo de encierro es sagrado porque nos permite crearnos a nosotras mismas. Eh, porque permite crearnos nuestra realidad. Eh, a través de los hábitos, dice la neurociencia, por ejemplo, lo dice Antonio de Damasio que es un, eh, como sabéis, neurocientífico, príncipe de Asturias, podéis buscar sus libros, están muy bien. Eh, en, es, en ese tiempo, a través de los hábitos, podemos esculpirnos, podemos recrearnos, podemos crear aquello que queremos sacar de nosotras mismas, hacer mejor de nosotras mismas, desde lo pequeño, desde el cuerpo a veces. no eh, Por ejemplo, eh, hacer ese ejercicio que sé que me hace bien, por ejemplo, leer eso que me hace bien, escribir eso que me hace bien, por ejemplo, eh, perdonarme, perdonar eso, eso que es clave en mi historia, eso que no he conseguido perdonar, eso que me ha dolido toda mi vida, eso que en ese tiempo hice mal y ya es tiempo de olvidar, lo hice mal, pero me perdono por ello, porque Estamos en un tiempo para seguir adelante. Estamos en un tiempo sagrado. Estamos en un tiempo en el que nos permitimos renacer. Cuando esto acabe, somos, vamos a ser personas nuevas. Vamos a ser lo mejor, nuestra mejor versión. Y para eso vamos a utilizar nuestro tejido. Nos vamos a tejer. A tejer de nuevo. ¿sí? Ya sabemos qué quiero cambiar. Ya sabemos cómo nutrirme. Cómo dar lo mejor, lo que mejor me sienta. Cómo darme la voz de esa persona que también me hace. Cómo darme el baile, ese baile que también me hace. Cómo darme ese texto que también me hace, ese masaje. Eh, eso mejor de mí misma. Ahora, con todas esas herramientas, me voy a crear. Me voy a tejer por dentro. Y esto lo enseñan las abuelitas sabias enseñan en otras culturas y en la nuestra, también queda esa semilla, también tenemos ese arte de tejernos, de tejernos hacia el futuro, de tejernos visualizándonos. ¿Cómo me quiero tejer? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero ser en mi sociedad? ¿Qué quiero transformar de mi sociedad? Este es un tiempo sagrado, maravilloso, un regalo, un regalo para hacernos quien sentimos desde el corazón siempre, dejándonos guiar por, la, por el corazón y poniendo la cabeza a nuestro servicio, ¿sí? al servicio de eso que sabemos que somos, de ese ser que está dentro de nosotras. Así me creo al futuro, con un propósito, ¿sí? ser mi mejor versión. Yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, yo soy mi propia felicidad y me sonrío. ¿Pero cómo se hace esto? Todas y todos sabemos que vivimos o hemos vivido gran parte de la vida a través de, de los programas. Sé que la mayor parte de la gente que está aquí en este chat no, porque por algo estáis aquí, por algo habéis llegado hasta aquí, pero nosotros somos luz, nosotros... Eh, somos, estamos unidos a miles y millones de personas y cuando estemos fuertes, cuando estemos bien en nuestro centro, eh, vamos a inspirar porque es así, así funciona la vida. Inspiramos, aunque no queramos, simplemente por ser. Inspiramos y transformamos, simplemente por estar en nuestro centro. Pero solo podemos hacer eso realmente sintiéndonos realmente libres. Libres de ser, como el agua. Todas y todos sabéis que lo femenino, en lo femenino se enseña eh, a través del agua. Me están mandando mensajes a través del agua. ¿sí? El agua es mujer, es el agua de nuestros úteros, es el agua cambiante, es el agua que se transforma, es el agua que llueve, que entra en nosotras. Eh, que cambia sus moléculas cuando decimos diferentes palabras. Ese agua nos enseña la libertad, la libertad de ser. ¿Cómo podemos ser libres realmente? Eh, no es fácil. Eh, me dijo José Luis San Pedro, que es un gran escritor, fue un gran escritor y un hombre muy sabio, eh, que una persona. Solo es libre cuando es, cuando se ha hecho. Eh, para eso hay que observar, tenemos que observarnos. Estos días son sagrados. ¿Por qué? Porque también tenemos tiempo, ese preciado tiempo que durante la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte de la gente, yo soy muy afortunada, pero hay mucha gente que no tiene tiempo que no tiene tiempo para observar ni para observarse, y que en este tiempo está ocupándose todo el tiempo porque no sabe vivir sin el tiempo. Bien, ahora este tiempo de regalo es un tiempo sin relojes, es un tiempo para observarme, para observar, eh, y saber que he llegado aquí casi siempre siguiendo unas pautas, Sí, unas pautas, como leía al principio, que a veces han venido de mi familia, que a veces han venido de mi sociedad, que a veces han venido de, de mi mente, de mente muchas veces. Pero si me observo y me doy eh, la libertad para ser, entonces todo cambia. ¿Sí? A partir de ahí, cuando me doy la libertad consciente para ser, empiezo a llamar a la sabia y al sabio que hay en mí, dicen las abuelas y los abuelos sabios, eh, y yo lo digo también, que tenemos grandes herramientas. La mayor parte de las personas que estamos aquí sabemos que la meditación es una gran herramienta. Pero hay más. Eh, por ejemplo, el arte. El arte es una forma de conectar con mi ser, con mi libertad. Sí, cuando empiezas a crear, cuando empiezas a escribir poemas, cuando empiezas a pintar, empieza sí, a salir, cuando entras en el flujo, en ese momento en el que no existe el teléfono, en el que te conectas con algo que está por encima de ti. O sea, eh, en ese momento eres libre y te conectas a la sabiduría que está más allá de ti. Y en ese momento es cuando eh, vienen las epifanías, cuando cuando recibes cuentos, cuando recibes visiones, cuando sobre todo si le pones el propósito y te pones el rezo a ti misma de sacar tu mejor versión, llega esa mejor versión, llega ese siguiente paso que vamos a dar. Eh, también están los sueños y hay técnicas ¿no? para conectar con, con ese tú sabio, con ese tú libre. Eh, y en este tiempo... En este tiempo, los sueños están trabajando mucho. Seguro que os habéis dado cuenta, ¿verdad? En este tiempo, vuestras noches os traen sueños muy vividos. Eh, a veces puedes apuntarlos, puedes tomar conciencia de ello para que te ayuden al día siguiente. En todo este trabajo, ¿no? en todas estas claves que nos dieron los abuelos y las abuelas, que están en los mitos, que están en las leyendas, que están en la arqueología. Todo eso está, sí, está, está ahí, el agua, el agua para conectar, el agua para permitirme ser libre. Y con todo esto, cuando estamos utilizando este tiempo bendito para permitirnos renacer y para desde donde mi renacimiento, desde el amor, desde el cambio obvio, desde la nutrición de lo que me hace bien, desde el tejido, desde la libertad consciente. Eh, renazco, desde ahí renazco. Y ahí está mi propósito, en el renacimiento. Y esa es la resiliencia, ¿sí? Eh, es la resiliencia de la Tierra. Todos, todas estas claves están en la Pachamama, en la Madre Tierra. Eh, ella nos enseña eh, a que cuando todo cambia, cuando nada se conoce, cuando a veces duele, hay familias que están perdiendo a sus ancianos, eh, a sus jóvenes, eh, y es una realidad, y está ahí, es cierta. Eh, en ese tiempo... Esa conciencia de cambio, de despedida, eh, también es eh, tiempo para crearnos con nuestros trocitos y saber que cuando nos rompemos, la que sale, la que nace, es todavía más fuerte, es todavía más sabia, es todavía más bella, es todavía más poderosa. Eh, en mi libro, en uno de mis libros, ¿no? que es El viaje de las mujeres, que es el último libro y que realmente os invito a leer. Eh, realmente os invito a leer por todas las herramientas que tiene dentro de sí y por las voces de muchas mujeres que están ahí. Pero también por el viaje personal de resiliencia. En él eh, hay un símbolo que todas y todos sabéis que es vuestro. Que, bueno, sí, empieza así, ¿no? Es este. Es la mariposa rota. Que poco a poco, y con estos días que tenemos para ser nosotras mismas, para renacer desde el cambio, para alimentarnos y saber qué nos hace bien y qué no nos hace tan bien, esta mariposa vuelve a tener sus alas y vuelve a volar. Volar para ella, primero, para la familia, para la familia de alma, eh, para esa mejor versión y para construir este mundo tan bello, tan maravilloso que tenemos, eh, en su máximo, máxima belleza, en su máxima generosidad. Y para terminar quiero compartiros una pequeña, un pequeño secreto que me dio la abuela María Paza con la que causalmente Ada estuvo dos días después de que yo estuviera con ella. Así nos encontramos, así tejimos nuevos hilos sin saber. La una, que la otra estaba allí. Eh, yo, yo le pregunté a la abuela María, abuela, ¿y cómo, cómo las mujeres, cómo las mujeres y los hombres eh, van a sentirse más fuertes? cómo sencillamente, con algo muy sencillito, muy sencillito, se van a sentir con toda su fortaleza. Y la abuelita en su quechua sonrió. Yo supongo que ella ya, ya sabía todo lo que íbamos a transitar, eh, porque de alguna forma todos lo sabíamos un poco, ¿no es cierto? Eh, la abuela María me dijo, mira, eh, enfócate en las aguas, en los sapos, en las estrellas, en la tierra y pide, siente, escucha a todos ellos, eh, pídele su fuerza al agua, sus secretos para fluir, su fuerza, su fortaleza para estar siempre y seguir siempre adelante, eh, a la tierra, a los sapos, esa fuerza que hace que siga ahí y que renazca, que renazca pese a todo. Cuando hay un incendio, la Tierra renace. Cuando hay un terremoto, la Tierra renace. Siempre está renaciendo, siempre nos enseña. Después de cada invierno, siempre llega una primavera y las semillas se fortalecen dentro de ella. Las estrellas que están ahí guiándonos. Pídeles a todos ellos su fuerza, su sabiduría. Eh, y con ellos os dejo... Aquí todavía no ha anochecido, pero más allá, en Europa, más al este, sí. Muchísimas gracias por estar ahí, los de luz y sabiduría que nos brindas. Pasaríamos días escuchándote y pasarían como instantes, seguro que les ha pasado a las demás hermanas y hermanos, escucharte es un deleite, Elena. Quiero que te demos las gracias todos juntos y todas juntas. Voy a activar el audio para que gracias. te, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Te Gracias. gracias, Elena. Maravillosa. Gracias, querida. Gracias por su triste. Qué lindo os siento. Muchísimas gracias. Podéis ¿Sí, descargar el tema. Quema. Milla de la vida. milla de la vida que tenéis ahí. Tiroada. Sacada. Ciclos. De las mujeres. ¿Sí? Eh, sí, hermana, pero también ahí lo tienen los ciclos ya, todos los links. Lo tienen todo, lo he puesto varias veces, además, por si alguna persona no, no lo ha podido descargar para que lo pudiera ver. Podéis revisar el chat anterior, eh, este mismo chat de la sala, lo he compartido varias veces para que disfrutemos. Bueno, Elena, cuánta generosidad, cuántas cosas nos compartes, cuántas herramientas, cuánta sabiduría. Gracias. Cuánta. Esas herramientas, esos ciclos, están basados en las enseñanzas de las abuelas. Cada 13 años hay un cambio, ¿sí? Eh, interno. Entonces, os lo comparto para que lo uséis, si lo necesitáis, para que os inspire y, la, y para que entendáis algunos ciclos internos. ¿Sí? Gracias. Gracias por esa magnífica, útil y maravillosa herramienta que nos compartes a todas y a todos de esta forma tan generosa y tan llena de amor. Gracias, Elena Toda tú eres amor. Toda tú eres naturaleza. Toda tú eres memoria ancestral. Gracias desde el alma. Gracias de parte de todas y todos y que esa luz que lleva siempre a través de tus letras, de tus libros, de tu poesía viviente. ...se expanda a todos los confines del mundo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bonita. Munay, hermana. Munay. Humana. Gracias. Humay. Gracias. Desde el alma, qué maravilla, qué alegría... ...tener almas tan hermosas tejiendo todas estas redes de luz. Gracias, Elena. Y según seguimos tejiendo, porque esto es un tejido vivo que sigue a cada hilo a cada hilo creando un manto munay munay hermana gracias vamos desde este hilo a seguir ese hilo dorado a tirar del hilo dorado y vamos a dar un salto cuántico ahora desde España bueno ha sido España geográficamente pero nos hemos sentido en todas partes del mundo y también así nos vamos a sentir en este salto cuántico que damos hacia México a través de esa poesía universal que es la música y nos la trae Ave Fernanda, nuestra maravillosa Ave Fernanda. Aquí te tengo, hermana. Voy a por ti. Voy a por ti ahora mismo. Ahí yo creo que estás que estoy preciosa. Ahí, hermana. Hola. Ahí te veo. Ahí yo creo, ya estáis, ya estáis ahí Elena y su pareja compañero, bienvenidos a ambos. Gracias por regalarnos este ratito de amor y de arte puro y medicina. Elena, eh, ave Fernanda, quiero hablaros de Fernanda, quiero hablaros de ella. Ella bueno, trabaja la sanación vibracional en SOAM. Es guardiana de saberes femeninos y resonancia femenina y psicoterapia corporal en danza, movimiento y terapia. Además, de que yo bien sé que es una gran herbolera y eh, una alma maravillosa, a la que tuve también el placer de conocer el año pasado allí en México. Fernanda, un placer y un honor compartir con sal con almas como vosotras gracias todo vuestro este bastón de la palabra gracias hermanos qué honor qué honor nos brindas hermosa Ada muchas gracias por la oportunidad espero que todas me puedan escuchar bien desde esa distancia la saludo los saludamos con infinito amor a todas ustedes yo le preguntaba a Ada si esta sesión podía ser guiada a través de los dos eh, aunque sí generó mucho espacio de contacto y de, y de escucha y de corazón abierto entre hermanas y entre mujeres, me parecía algo tan maravilloso y, y tan bello este encuentro que sentía sentí el llamado de incluir a Osiris, que es mi pareja, que es mi cómplice, y un gran, gran, gran maestro y un gran abuelo de la sabiduría del sonido. Es a través de él que también he aprendido mucho de lo que es el poder de la vibración, el poder de conectarte con la naturaleza desde el sonido, desde el canto. Y el trabajo que estuvimos haciendo desde que nos conocimos fue invitar a la gente a contactar con ellos mismos a través de la música y a través del movimiento. Al principio no, no encontrábamos un punto de enlace entre nuestros dos caminos, y cuando lo conocí y, y encontré esta parte de yo como danza terapeuta y, y de contacto con, el, con a través de la, de la sabiduría corporal, y a través de la música nos dimos cuenta que era mucho más sencillo porque era completamente intuitivo. Era como volver a ser niños, como volver a ser niñas y descubrirnos a través del juego, de la improvisación y, y darnos cuenta además de la medicina tan bonita que puede traer el sonido y la danza. Y no un tipo de danza como lo sería, eh, no sé, Acá en México, pues, una danza folclórica, ¿no? No es un tipo de danza, es un ritmo que te conecta de nuevo con la naturaleza. Es un ritmo, como decía también nuestra hermana, querida Elena, el ritmo de los elementos, ¿no? El ritmo del agua que tiene este poder transformativo, el ritmo de la vida que pulsa dentro de cada una de nosotras, que pulsa dentro de todos los seres humanos, pero que muchas veces no podemos escuchar, no tenemos quizás no sé si sería la humildad, pero todavía no tenemos la apertura en la que podamos contactar con esta fuerza de vida que late dentro de todos nosotros y de todas nosotras, hasta que nos, nos invita a través de la música, porque la música nos permite contactar con lo que traemos en nuestro interior, esa energía vital, y hacerlo de una manera totalmente improvisada y auténtica. Así es que bueno, estoy aquí, es un honor estar aquí con Osiris, y, y bueno, un, este ratito para compartirles, Además de, de todo lo bonito que tenemos como mujeres, brujas y, y llenas de sabiduría, tenemos un poco de todo porque corre también por nuestra sangre, ¿no? La sabiduría de nuestras abuelas, el poder de la naturaleza, el poder de las hierbas, el poder de sanar a través de la palabra. Creo que es algo eh, y muchos otros poderes, muchas otras formas de poder sanar a nuestra hermosa humanidad que corre a través de nuestra sangre y, y bueno el poder de la tecnología de llegar a cada vez más corazones también. Y bueno, es para nosotros un honor estar aquí con ustedes. Me encantaría si, si nos dan la oportunidad de platicarles un poquito de lo que es para nosotros el poder curativo del sonido y de la música. ¿Por qué es importante que lo podamos incluir en nuestras vidas? Que quizás salgamos un poco de estos conceptos de que tenemos que ser maestros de algo necesariamente para poder dominarlo o para poder contactar con una herramienta de sanación. ¿no? Me ha pasado mucho con muchas alumnas o con muchas amigas, hermanas cercanas, y quizás sea algo que tenemos todavía las mujeres en nuestro interior, ¿no? que todavía nos sentimos que no podemos ser partícipes de portar una medicina con toda la humildad de nuestro corazón si no nos volvemos maestras. Entonces creo que es el respeto hacia la sabiduría de las abuelas, también sentir que toma sus años, Dominar una disciplina, ¿no? Y más que dominar, toma sus años poder contactar con una disciplina de sanación. Pero que podamos también contactar con esa forma intuitiva que tenemos de, de apoyar a otros en un proceso doloroso, en un proceso difícil, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos contactando de una forma intuitiva y amorosa y cruzando fronteras y cruzando barreras. Entonces... Para nosotros la invitación ha sido pedirle a la gente, integren estas herramientas en su vida. No necesitas volverte un maestro en la flauta para poder ser portador de la, de la medicina de la flauta, porque es la medicina del aire. Y así como tenemos ese conocimiento de que los cuatro elementos corren en nosotros y en nosotras mismas, también podemos tener la certeza y la fortaleza de saber portar una herramienta de sanación, si lo hacemos desde nuestro amor y si lo hacemos definitivamente para apoyar a quienes lo necesitan y a quienes amamos. Desde este lugar me gustaría muchísimo si Osiris nos puede compartir un poquito más de su trabajo, de lo que lo ha llevado a contactar con este poder del sonido a través de la naturaleza. Bien. Sí, Hola a todas, qué gusto, gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar aquí entre tantas mujeres compartir. Eh, Bienvenidos, Siri. Somos mujeres y hombres. Aquí somos toda la familia. Y niños. Aquí somos la familia humanidad. Sí. Se me escucha bien. Se escucha perfecto, hermanos. Bien. Bueno, para mí es eh, un gusto siempre trabajar con ave con Fernanda. He aprendido mucho de ella y he aprendido mucho a integrar en mí mismo todo esto que yo mismo recibí, que a veces no sabía qué hacer con tanto, ¿no? Eh, creo que yo como hombre a veces no sabemos cómo expresar, cómo, cómo manifestar exactamente, direccionar. Entonces, ella me ha enseñado mucho a, a cumplir mi rol de hombre desde mí, femenino también, ¿sí? En este balance perfecto que no hay lucha y no hay igualdad. Y desde ahí, bueno, yo soy músico, pues más que nada terapeuta de sonido, me eh, he adentrado a investigar eh, desde hace muchos años la profundidad del poder del sonido. ¿Por qué, ¿Por qué se llama? Ahora está pues, muy de moda el, el sound healing o esto. ¿Por qué realmente es medicina el sonido? Eh, yo me adentro... Oh sí, dis disculpad, disculpad hermanos que os interrumpa. Están diciendo hermanas y hermanos en el chat que se os escucha bajito. Y ah, a, eh, a, Fernanda se, a Fernanda se la escucha más cerca, pero a ti, o Siri, se te escucha lejitos, hermano. Sí, sí. sí me a ver, nos acercamos. Mejor, mejor, ahora mejor. Gracias. Perfecto. Ya estamos más cerquita. Gracias, ahora sí, más cerquita. Exacto. Bueno. Estaba comentando que desde muy joven me adentré en la música, pero después eh, me fui a una experiencia en la montaña y descubro que el sonido no era lo que yo pensaba, porque mi ser se abrió a los sonidos de la naturaleza y descubro que esos sonidos reflejaban y resonaban una parte muy profunda de mí. Mi mente, mi pensamiento, mis palabras en español o inglés o lo que fuera, se silenciaron por un momento para escuchar todo ese concierto que tenía adentro. Hasta de verdad me volteaba a ver porque era maravilloso el descubrir el sonido que tenemos dentro que va en relación perfecta con la naturaleza. ¿Sí? Y bueno, lo que estudia la terapia del sonido es eh, encontrar ese punto donde hemos perdido esta conexión, este, esta vinculación con la armonía de la naturaleza, la frecuencia. Somos frecuencia, somos vibración. Todo en nuestro cuerpo, la, la, todas las redes, las nendritas, las redes ne electromagnéticas de nuestro cerebro para percibir, para sentir, para, todo está vibrando. ¿Sí? De hecho, el esperma, hay estudios en un instituto que estuve, donde con audífonos el esperma viene ya vibrando eh, y es mágico cuando encuentra su óvulo, crean una luz, una chispa y esta genera un sonido milagroso. Que lo miden en frecuencias, que no me quiero meter tanto a hablar en términos científicos, pero es una frecuencia medida y que es milagrosa. ¿Pero qué es el efecto de la resonancia? Es el conjunto de sonidos que crean armónicos. Estos armónicos son lo que nos definen como vida. Todo lo que existe se manifiesta en vibración y en sonido. ¿Sí? Más allá del orden filosófico que cada quien le demos, todo se manifiesta en vibración, el agua. Nosotros somos todo eso. ¿Qué hace que nos desconectemos de eso? Nuestro ruido mental, porque somos tan capaces de crear ruido literal, como yo con un instrumento como este, ahorita le pego como loco y va a ser ruido, disonancia, que voy a afectar su sistema nervioso. ¿Sí? O si lo toco súper lindo. Ay, las voy a poder bien relajaditas. ¿Sí? Eso lo hice, esas pruebas las hice con mis bebés. Mis bebés vivíamos en el campo. Si por alguna razón teníamos que ir a la ciudad, al centro, al ruido, o yo me peleaba con su mamá y gritábamos, ellos en la noche lo expresaban con llanto, con incomodidad, con insomnio. Su sistema nervioso se había afectado. Porque ellos son agua. Las o sea, emociones son abriendo. agua. Y Totalmente. depende qué frecuencia eh, manifiesta va a reaccionar. Entonces, bueno, pues yo agarraba la flauta, les empezaba a tocar y... Yeah automáticamente bajaba su ciclaje cerebral. No es que llegó un ángel y hizo, eh, a lo mejor soy un ángel, no. no. era que el efecto vibracional de la flauta, del sonido armónico, tiene un efecto directo en, la, en, el, en el ciclaje cerebral. Baja el ciclaje y entra en estado profundo de relajación y los calmaba. Porque recordaba, reactivaba la memoria subconsciente de su cuerpo de donde provenimos. Todos provenimos de ese orden vibracional armónico. Y nuestro trabajo, nuestro propósito, nuestra misión como seres humanos y seres vivos es reencontrar. De hecho, si, si nuestro cuerpo se corta, tenemos un sistema milagroso, maravilloso, que solito se regenera, ¿no? Hasta cierto punto le ayudamos. Igualmente, energéticamente, Hemos, est estamos puestos aquí en medio del caos porque el gran espíritu nos regaló el poder de recordar la autosanación que tenemos dentro. Mm -hmm. Esa semilla de amor que nos depositó dentro, que solo basta con mirar, recordar y reactivar. Por eso estas, estas eh, herramientas que yo uso, estas varitas mágicas, no es para hacer un virtuosismo, es padrísimo el arte y crear y todo. Pero estas son herramientas de, conex de reconexión. Porque al yo tocarla, reproduzco, emito esas frecuencias de las que yo era antes de tener manos, antes de tener personalidad. Son los sonidos que yo escuché. Mi primer punto de referencia en la vida y el de todos nosotras y nosotros fue el sonido de la madre. Cuando estábamos en el vientre, ahí estoy, yo lo he escuchado con sensores, audífonos exactos y la, la, la. Todo lo que un ser vivo antes, a punto antes de nacer, que pueden definir que es el estado más pleno que hemos tenido, porque recuerden, estábamos en calorcito, nada, no, no teníamos ni que preocuparnos por ir al súper, por nada, ni siquiera me van a pagar o no, de cuántos likes me pusieron en Instagram, estábamos en pleno orden armónico. Y nuestro punto de referencia con la vida era el sonido, el beat, de la mamá, el corazón, el flujo sanguíneo, su respiración, era lo que nos conectaba con la vida en el presente, solamente en el presente. Por eso nuestros dos hemisferios estaban en balance. El propósito de la medicina del sonido es reactivar nuestros dos hemisferios en el presente a través de estas melodías que escuchamos ahí y antes de ahí, estas melodías que se escuchan en el cosmos entero. Gracias, hermanos. Gracias desde el alma. Estamos deseando escucharos. Gracias, gracias. Y bueno, pues para que podamos adentrarnos en un proceso de conexión profunda, vamos a invitarnos a todas nosotras aquí presentes a dejar de lado un poquito la tecnología que dejemos de lado, los cuadernos, las plumas... Y vamos a apagar si se puede los celulares y si se puede en silencio para que no nos distraigan. Y vamos a girar nuestra mirada y nuestra atención hacia adentro. Y por un momentito sumergirnos, de ser posible, hasta la profundidad del silencio. Ahí donde está nuestra sangre, el agua que fluye a través de nuestro cuerpo. El intercambio de aire que hay entre el corazón y el universo. El intercambio de energía, pura, sana, saludable. Y vamos a permanecer con nuestros ojos cerrados, simplemente permitiendo que los sonidos que puedan llegar tan cerca o tan lejos como lo permita nuestra atención, penetren nuestros cuerpos sutiles de energía. algún espacio de nuestro cuerpo físico, emocional, energético, donde sintamos que está fuera de orden, fuera de armonía, ahí donde sintamos agitación. Donde Permito sumergirme en la vacuidad, en la inmensidad que es estar viva. Y permito que brote en mi interior. a todas. Y voy a abrir mis ojos para mirar a todas mis hermanas, para regalarles una sonrisa, para regalarles mi compañía a través de mi mirada. Vamos a unir nuestro canto, si no nos permite nuestra hermana Ada para que podamos abrir los micrófonos. Por supuesto, hermana, allá vamos. <susurro> bravo. El va a sí, los armarios, los gracias, gracias, gracias, gracias, bravo. Gracias, bravo.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 Así con tu construimos su carrera están escondidas pero llorando con tu construimos construimos las Nuestras alas volando alto como el pájaro de fuego, volando alto como el pájaro de fuego, volando alto como el pájaro de fuego, ¡Oh! volando alto como el pájaro de fuego, volando alto como el pájaro de fuego. Bye. De fuego. ¡Ajo! ¡Ajo, hermosa! ¡Qué Ahora pongo el audio otra vez para que os demos todas las gracias. ¡Me gracias! ¡Ajo! Gracias. Gracias. Entonces, sí. conmigo, que gracias, hermana. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Hermanos, gracias. Por compartir esta medicina desde todo vuestro corazón con vuestro mejor hacer vuestro cariño vuestra entrega gracias por traernos esta medicina a nuestros corazones expanda hermanas y hermanos por el mundo entero esta vibración hermosa llena de medicina gracias hermanos gracias desde el alma qué maravilla fernanda osiris gracias ha sido un honor, gracias por, por compartir, por elevar su canto, por darnos la oportunidad de ser esas niñas de nuevo. Y pues De corazón, deseando que de verdad que la medicina del, del sonido y del canto y del amor y pues nos acompañe a todas nosotras, que sepamos que a través de la música estamos uniendo, nos unimos en corazón, nos unimos en intenciones y elevamos ese amor y esa energía que necesitamos mantener a tope. Necesitamos sentir el miedo y la tristeza, pero mantengamos al tope la alegría y la esperanza, porque es, si la vida no se puede alimentar de la alegría y de la esperanza, nada se puede mover. Esa gestación tan maravillosa que llevamos en nuestro interior, vamos a darle la fuerza y vamos a confiar en que, en que lo mucho, o poquito que podamos dar, lo estamos dando con amor. Y desde ese ahí todo va a florecer. Con infinito amor, les deseo que de verdad cuídense mucho a ustedes, a sus familias, hermanadas. Ha sido un honor estar aquí con todos ustedes, de verdad, de todo corazón, gracias por la oportunidad. Y esperamos unir nuestras voces en muchas otras ocasiones. ¿verdad? Por supuesto, no lo dudéis, eso está hecho, hermanas, hermanos. Claro que sí, esta es una puerta al infinito que se abrió y... Seguiremos caminando muchos senderos del alma juntos, seguimos tejiendo redes de luz, todas las almas sin fronteras, gracias hermanos, gracias de corazón, gracias, qué maravilla, qué belleza, cuánta, cuánta medicina, cuánto se siente en esa vibración, cuánto se siente en ese corazón que se entrega, que se abre, que se da como una flor expandiendo su fragancia de amor al infinito. Gracias, gracias, porque estos son unos saltos cuánticos, sin distancia, que llevan al mismo lugar, todos llevan aquí, a nuestro centrito, a nuestro sol, a nuestra luz. Gracias por alumbrarla, cada uno y cada una. Con su medicina, con su estar, con su ser, con vuestra presencia, porque hermanas, hermanos, cada una de estas presencias es única. Las 148 almas que hay aquí ahora mismo somos únicas e irrepetibles. Es decir, este círculo que estamos viendo aquí ahora mismo no podría ser de otra manera, no podría ser de otra forma, porque todo es perfecto y hemos ido resonando cada alma con este latido y con esta llamada. Gracias, hermanos, porque ahora vamos a dar otro salto directamente. Nos quedamos de momento por América, porque pasamos de México y bajamos hasta Argentina. Bajamos a un lugar lleno de hermosura, no solo por su lugar, sino por las almas que allí habitan almas hermosas como nuestra hermana del alma que os la quiero presentar aquí la tenemos Grace Margaretic te llevo directamente a vídeo ahí te llevo hermana del alma ahí estás Grace hermana preciosa Grace Margaretic hablaros de ella es decir luz luz y más luz hermana ella es hermana del alma además además es directora de la sede en argentina de escuela hijas de la tierra y equipo de la escuela en el área de relaciones públicas ahí la tenemos a grace también co creando este sueño con todo su amor junto con todo el equipo es hermoso grace es hermoso como ...cómo pones tu amor y tu luz en todo lo que haces. Ella también es directora en un centro de estudios transpersonales... ...que está en Buenos Aires, llamado Vivenciar. Ella es terapeuta gestal transpersonal. Trabaja haciendo también regresiones y análisis transgeneracional. Maestra de registros acásicos, profesora en numerología... Y una guía de almas maravillosa. Además de que esa abuela también, Grace, es nuestra abuela medicina de la Escuela Hijas de la Tierra, Amada, bienvenida, hermana. Siempre, siempre, siempre, todo tuyo, el bastón de la palabra. Gracias. Gracias, gracias, gracias, hermana. No sé si se escucha bien, díganme, ¿se escucha? Se escucha, escucha maravilloso, hermana, perfecto. se escucha perfecto, bueno. gracias. Bueno. bueno, gracias, gracias por, por la presentación, gracias hermana, amada, especialmente a vos. Y a todo el equipo maravilloso que tenemos que, no voy a parar si no las nombro una por una. Gracias Samantha, gracias Nadia. Gracias Jessy, gracias Marianela. Somos un equipo maravilloso. Las Somos amo hermanas. Hermana. Somos una, una. Las amo hermanas, las amo y les mando un abrazo y me siento arropada. Y gracias. ¿Sí? y Por este espacio, porque realmente es algo maravilloso poder transmitir en este momento de la humanidad, la luz y el amor que todos estamos necesitando, nuestra Madre Tierra y nosotros. No quiero dejar de agradecer a mis guías, a mis maestros, a mis ancestros que me acompañan, porque les voy a ser sincera, es la primera vez que yo voy a participar así en, en este, por, por Zoom, por por por esta plataforma y, y estaba como un poquito nerviosa por eso me dice Ada la abuela porque siempre me tienen que ayudar claro somos de distintas generaciones y sí soy una abuela <risa> así que que me costó un poco pero con el ayuda con ayuda de todas aquí estoy y, y como abuela que Hermosa, también, obro, abuela no. más allá de tu edad por tu sabiduría tu alma es abuela tu Soy alma abuela, es allá de los años, además eres abuela física en esta parte. Están por ahí, están por ahí mis nietas. Así que, que voy a aprovechar para mandarles un abrazo y un besito, que estamos un poco distantes en estos días. Así que el besito para ellas, para Adriel también, y para todos los niños que me encantaría que puedan acercarse, porque esto que estuve preparando. Es justamente para toda la familia. Y, y me gustaría que si hay niños se acerquen y que si están los abuelos y tienen el privilegio de, de tener a sus abuelitos eh, eh, ahí, el, en, este, en este tiempo donde se reúne la familia, sería maravilloso eh, poder compartir este espacio con toda la familia, ¿no? Y bueno, y las que se encuentran solos, que nunca están solos porque es un. Un tiempo especial para adentrarse y estar con su Dios interior y con su alma. Y, y bueno, eh, estaba pensando cuando, eh, cuando eh, lo, del, lo del encuentro que iba a preparar y me vinieron a la mente estas palabras de, del libro de las Lamentaciones, eh, del, no recuerdo los versículos, creo que 21, 22 o 23, pero no no tiene mucho sentido, que es cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y así estamos, queridas familias, queridos hermanos, Querida familia estelar, hermanos y hermanas, eh, así estamos, eso es lo que yo siento. No quiero explayarme porque ya las abuelas lo dijeron, las, las guardianas también lo han dicho en el proceso que estamos viviendo de esta humanidad, pero mm, siento que estamos así, ¿no? En este proceso de... de el despertar, cuando más oscura está la noche más cerca, está el amanecer, nos permite eh, despertar, despertar como humanidad, despertar a nuestra amada Madre de Tierra. Y eh, creo que es un, un periodo maravilloso que tenemos para para adentrarnos y, y encontrar la luz que teno, todos tenemos. Eh, yo no quiero explayarme mucho y, y esta sesión, esta, este encuentro, eh, lo, lo quise dividir como en tres partes. Eh, la primera, me gustaba compartirles, eh, una introducción a la meditación. Yo creo que es la... Se habló mucho todos estos días de la meditación, inclusive acá en el encuentro, pero si bien todas nosotras, las que estamos acá, los que estamos acá, sabemos lo que es meditar, eh, por ahí hay muchos eh, familiares en las casas que, que no, no tienen ese conocimiento, que les cuesta como me, me costó a mí cuando... Cuando inicié, que era que la mente charlaba y estábamos ahí todo el tiempo a ver cómo podíamos aquietar la mente. Entonces, quise dividir esto así. La primera parte, una introducción y una práctica, para, un, algo práctico para poder introducirse en la meditación. Una segunda parte que quiero compartir con ustedes, que va a ser para elevar la vibración, para ver si podemos llegar a la quinta dimensión y si me permiten mis guías y mis maestros y mi ser superior compartirles un lenguaje irvín, eh, y con unos mantras y unas alabanzas y me gustaría en esa segunda parte que ustedes todos los aquí presentes podamos este tener la misma intención que voy a tener yo con mis alabanzas que voy a pedir por cada uno de ustedes y también por sus intenciones, las de todas sus familias y por la humanidad y el planeta. Si ustedes me acompañan con su intención cuando comience con las alabanzas y los mantras en Irvín. Y una tercera parte donde ahí sí me gustaría que todos juntos hiciéramos una meditación eh, una meditación para llenarnos de luz, de amor, y toda esa luz y todo ese amor compartirlo después a toda la Madre Tierra. Eh, y bueno, si me acompañan entonces en este viaje maravilloso este, y quieren ir a buscar a sus chiquitos, a sus abuelos, a sus familiares, a sus esposos, me encantaría poder compartir con todos ellos. Eh, así que que iniciamos. Eh, en esta introducción a la meditación, yo siempre eh, cuando cuando comienzo, eh, lo primero que hago antes de iniciar un trabajo de luz, eh, cualquier trabajo de luz, porque ustedes saben que no estamos solos, la luz y la oscuridad siempre están, pero a veces molesta un poquitito la oscuridad. Entonces, lo primero que hago es proteger el espacio, proteger el espacio donde voy a trabajar. Proteger el espacio, y protegernos nosotros. ¿Cómo me protejo? Y bueno, hay muchas maneras, yo les voy a explicar algunas lo que yo hago. Eh, proteger el espacio, por ejemplo, sellando puertas, ventanas, invocando el poder del norte, del sur, del este, del oeste, cielo y tierra, y activar nuestro corazón y elevarlo a nuestro ser superior y permitir y pedir que solo la luz y nada más que la luz entre en nuestro espacio y en nuestro corazón. Otra forma, invocar a los arcángeles, al arcángel Miguel de protección, que con su espada sí. Haga una cruz delante nuestro, detrás nuestro, a la derecha, a la izquierda, y un círculo de protección arriba, abajo, y selle, selle, selle todo nuestro espacio y todo nuestro ser para que solo la luz y nada más que la luz pueda entrar en nuestra casa, en nuestra casa y en nuestro corazón. Bueno, dicho esto, eh, me gustaría también la posición. La posición eh, para la meditación eh, a veces es, eh, todo el mundo habla de la posición del loto. La posición del loto es maravillosa. ¿Por qué? Porque forma una pirámide con el cuerpo, formamos una pirámide y es, en esa pirámide. Es un vórtice de luz que nos ayuda a conectarnos con nuestro ser superior. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo está cómodo en una posición de loto. Yo, como bien dicen, soy abuela y a veces, sí, estoy un rato en posición de loto, pero bueno, después me pasa que me puedo cansar un poquito y cambio de posición. Así que lo importante en una meditación es la posición cómoda lo más cómodos que podamos estar. Tranquilos, cómodos. Una vez que encontramos una posición cómoda, vamos a eh, conectarnos con nuestra respiración. Vamos a inspirar lentamente. Inspiramos, retenemos, exhalamos. Inspiramos nuevamente, retenemos, exhalamos. Volvemos a inspirar. Cuando inspiramos, hermanos, hermanas, vamos a inspirar luz, amor, alegría, paz. Cuando exhalamos, vamos a soltar todas las preocupaciones y todos los temores. Así nos vamos a conectar solamente con nuestra respiración. Vamos a sentir cómo entra el aire, que entra cálido. Y soltamos y sale frío. Allí vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo, a sentir a sentir nuestros pies, nuestras piernas, los músculos, los glúteos. Vamos a ver qué sensación tiene nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo. La cadera, la panza, la espalda. Los hombros, el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la cabeza, los ojos. Y una vez allí vamos a ver cómo todo nuestro cuerpo se comienza a relajar. Si nuestra mente comienza a charlar, a pensar, vamos a conectarnos nuevamente con la respiración y sentir cómo nuestro aire entra y sale de nuestro Una vez allí, podemos pedirle a nuestro Ángel de la Guarda que nos acompañe en este encuentro con el Padre Celestial, con nuestra alma y con nuestro Ser Superior. Y es allí donde nos conectamos con nuestro yo, superior con nuestra alma. Y es allí donde podemos pedir todo lo que quieran, lo que quisiéramos. Bueno, y vamos bajando, bajando, bajando, bajando, porque hasta yo me relajé mucho. Y bueno, esta es una... Vayan bajando una práctica para, para que en sus casas los que no conocen la meditación puedan iniciarse en este maravilloso camino de luz tan necesario en este momento y les voy a bueno vamos vamos a pasar Ahora, con todo mi amor, el, la guía y el permiso de, de mis seres de luz, de mi ser superior, quisiera que intencionemos por cada uno de los aquí presentes Voy a invocar la presencia del Espíritu Santo y que me acompañen con sus intenciones en estas oraciones. ¡Ay, ¿Vale?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 Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, para el barático para el para para para Vara para para para abriendo los ojos y en este momento ya con nuestra vibración mucho más alta en este estado de paz de luz de armonía que todos estamos sintiendo gracias al Espíritu Santo. Gracias a todos los seres de luz, ángeles y encantos, que los acompañan ahora a cada uno de ustedes en sus casas, que los abrazan, que les conceden todas las intenciones a cada uno en su corazón, que se manifiestan ahora en nuestra Madre Tierra y en toda la humanidad vamos a hacer una meditación todos juntos, vamos a conectarnos ahora con nuestra luz interior, con nuestra luz interior vamos a conectarnos con nuestra alma vamos a conectarnos sin perder esta paz esta bonita con nuestra luz esa luz Brillante, brillante, brillante. Vamos a acercarnos al sol. Visualizar el sol. Fíjense que en el sol nos encontramos con la luz radiante y pura del sol. Cuando lo miramos, en el atardecer o en el amanecer, observamos como a su alrededor se forma una luz arcoíris. Y después se pone blanca, blanca. Vamos a tomar esa luz blanca, blanca, brillante, llena de rayos arcoíneos y vamos a hacer que nos bañe desde la cabeza, que entra como por un tubo de luz, nuestra cabeza, llena todo nuestro cuerpo. Penetra, penetra, penetra todo nuestro cuerpo. Nos inunda con esa luz blanca, brillante y rodeada de rayos calcolinos. Esa luz brillante se expande, se expande, se expande, se expande. Se expande. Y empieza. A salir por nuestros poros. Comienza a sanar cada parte de nuestro cuerpo. Allí donde la necesitamos. Salud brillante, sana. Sana nuestros órganos, nuestros músculos. Nuestros nervios, sana nuestra sangre, sana nuestro corazón, sana nuestros huesos, sana nuestra, nuestro, todo nuestro ser. Y esa luz, nuestras emociones, nuestros sentidos. Y esa luz empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse, a salir por nuestros poros Vamos a irradiar esa luz ahora en, a nuestras casas. Vamos a ver cómo... Esa luz llena todo el techo de nuestras casas y empieza a llenar nuestro hogar de esa luz. Es una luz blanca, radiante, llena de rayos arcoíris. Impregna cada rincón, nos llena de luz, paz, armonía y amor a cada uno de los que allí habitan. Esa misma luz, ahora, a recorrer mi ciudad. Y va a derramar a cada uno de los habitantes de mi pueblo, de mi ciudad, toda esa luz que mi ser expande la llevo a mi país y esa luz impregna todo mi país a cada uno de sus habitantes a todos los seres que viven allí animalitos a las plantas a todos los seres vivos que habitan mi país. Y ahora me voy con esta luz brillante, brillante, a derramarla a todo mi planeta, a mi amada Madre Gaia. Todos unidos, en uno solo, en una luz inmensa, vamos a rodear a la Madre Gaia, para impregnar de luz, de salvo brillante a nuestro amado planeta. Sientan qué feliz se pone la Madre Tierra en este momento. Y ahora vamos a enviarle esa luz y con todo nuestro amor, con toda la intención de amor, a su chakra Corazón, todos estos rayos arcoíris de luz y de amor. Sientan que feliz se pone la Madre Tierra con todo el amor y la luz que le estamos enviando. Y ahora vamos a enviar estos mismos rayos a cada uno de los habitantes a toda la humanidad, a toda, a toda la humanidad, sin excepción, a toda la humanidad. Ahora vamos a enviarle estos rayos, arcoíris, a todos los seres vivientes, al reino animal, a todos los animalitos, a los, al reino vegetal, a todas las plantas, al reino mineral. Y así vamos a llenar de luz a todas, a toda, toda, toda la madre tierra. A todos los elementales, ellos también son seres que sienten. Y ahora le vamos a dar gracias, gracias, gracias a todos los seres de luz por asistirnos a todos a todos los seres que nos han acompañado en esta meditación y de a poquito de a poquito llenos de luz de amor y en este estado de paz y de armonía. Vamos a ir volviendo despacito. Despacito. Sabiendo que somos seres de luz. De amor. Y vamos a ir abriendo despacito. Despacito nuestros ojos. Para poder. Estar en armonía. En, nuevamente. hermanos hermanos Sí. Gracias. Gracias y... Sí. Estamos todos y todas deleitados, hermanas deleitados. en este sentir profundo de paz que ahora mismo nos envuelve deleitándonos. No soy yo, es, es, son los que... No soy yo, son los seres de los que me acompañan. No. Gracias por ese canal tan hermoso de luz. Gracias, hermana. Te están dando las gracias todas y todos ahí en el chat. Estamos... Con una sensación tan. corazón Gracias, hermana. Quiero activar el audio para que te lo digan Bien. todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. gracias, gracias, gracias. qué sensación de paz en el alma, en el corazón. Terminamos. Mucho amor, mucho amor. Gracias. Quiero esto, no quiero, no, no, no. Oh, no, no, no, no. hermana! Tan hermosa, tan. Hermosa. tan tan luminosa, gracias, gracias, de lo más profundo de mi corazón, de nuestros corazones, caminar junto a seres como tú es un honor siempre. Gracias, gracias desde el alma, gracias, gracias, Grace, Grace, qué hermosa, amada, hermana, nos hemos quedado todos y todas en una sensación tan flotando en esta paz, en este sentir, en este tejido que hemos Gracias. comenzado con él, tejiéndolo ahí y luego esa música de eh, Ave Fernanda y Osiris, como han ido también entretejiéndolo y finalmente esta meditación de Grace ha sido ese manto hacia el alma. un poema hermoso de luz que nos llevamos a nuestros corazones y deseo, hermanas y hermanos, que este ratito haya sido tan medicinal, tan medicinal como lo ha sido para mí, para nosotras y nos encontramos mañana de nuevo con más redes de luz, seguimos tejiendo redes de luz. Gracias, Elena García Quevedo. Gracias, Ave Fernanda Osiris. Gracias, Grace Margareti. Gracias a todo el equipo, Escuela Hijas de la Tierra. Gracias a. Todas las personas que estamos aquí, almas hermosas, sin fronteras, os voy a activar el audio para que nos despidamos. Bye. Hasta mañana. Gracias. Hasta gracias. mañana. Adiós. Bellas mujeres, Adiós. que pasen una linda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias. gracias. gracias. Hermanos, Adiós. hermanos. Adiós. hermanos Adiós. Hasta Adiós. mañana. Gracias. Gracias. Buenas. Gracias. gracias. Buenas. Hola, ¿Tiene llamada?